A los ah. pinches certudotes. Lo que acaban de ver no lo ha visto absolutamente nadie en este planeta. Y ustedes, San Luis, fue el primer público que pueden ver la nueva temporada de Tú, qué pelirroja de fuego. A ver. Dime, ¿cómo se llama tu nombre? Alicia Hurtado. Alicia Hurtado, ¿a qué te dedicas? Soy directora de Tobal ahí mis alumnos, alumnos. Ándale, la Miss. Yo he tenido tantas fantasías con Misses. Una de ellas era que me preguntaran algo, pregúntame algo. Sí. Espérense, espérense. Sin nervios, sin nervios, tranquilo, tranquilo. Ok, Alex Pan número uno? ¿De escorpión dorado, escorpión adrenal? Tócame, tócame Ok, para la pregunta Ok, va, va, va Tenemos todo el día? no hay pedo ahí ¿eh? pero la frustración que le causó un platadito ¡Hijo de su puta! ¡No me lo metes! ¡Íbamos tan bien! vamos también y me mencionas a uno de los seres más despreciables de esta vida. Te das cuenta que soy el único, el único invicto en LOL que jamás ha reído en la vida. Todo por la culpa del idiota de platadito Perdí. La frustración siempre va a estar. Hay cosas que están en tu poder y hay cosas que no están en tu poder. Problemas siempre va a haber. Y hoy en día estamos viviendo una época de ansiedad bien cabrona. Concéntrate en lo que está de tu lado. Quien no haya visto la temporada de LOL donde estuve con el idiota de Platanito Pasó que se ríe como a los cinco minutos Y era 6 horas de programa Y entonces, que dije? En ese momento es, a ver, voy a disfrutar lo que está de mi lado Lo que sí puedo controlar, todo lo que traigo preparado Y lo demás, pues ya no hay pedo Si el idiota se quiere reír, pues ya, se rió Ya, plátalo ya ¡Lo siento! ¡Este no es tu juego, hermano! Yeah, ¡Ya valió madre, cabrón! A ver, siguiente pregunta, hermano Ah, desde Del escorpión de, de, de dorado, ¿cuál ha sido el, el artista o la celebridad que más te ha costado trabajo de entrevistar o que te hayas arrepentido de entrevistar que digas, pinche mamá? <risa> <risa> <risa> bueno, buena esa pregunta ¿Sabes qué pasa? A veces, a veces no es por mamones sino por penosos, hay algunos que son muy penosos para la hora de entrevistarlos y de repente tú quieres echar desmadre con ellos, pero les da pena, no están acostumbrados a echar desmadre y ahí es donde tú tienes que usar tu habilidad para que salgan otras notas, no o sé, sea, hace poquito vieron el video con Alexis Vega, Alexis Vega es un futbolista y no, es, no se dedica a hacer comedia, no se dedica a hacer alguna cosa del entretenimiento hablado, sino pues, lo mejor que hace es jugar fútbol entonces le daba pena y lo que trata de hacer es justamente hacer preguntas que tengan que ver con lo mejor que sabe hacer él. Ahí, ese es el chiste del entrevistador, hacer que brille, así aparezca que como que como que no le está girando la piedra y como que de, está de flojera y, y muchas veces eso termina pasando, ¿no? No se hagan pendejos, ey, el chilango, que no se les olvide. ¿Te aterremos todavía? ¿Qué sí, pasó, pinche Alexi? Sí, A ver, tú, escorpión, con retención de indios. ¿Cómo se llama tu nombre? Adelante con tu pregunta. ¿Cuándo vas a animar perezas con Pedrito Sola? ¡Hijo de Sopra. No! Aquí, aquí vengo nada más a hacer coraje. Ahí está otro ejemplo, Pedrito Sola, mi hermano del alma. <ríe> que dice, hazme un hijo, te lo mando por mail al rato, no te dormí. A ver, lo, lo de Pedrito es otra historia también. Muchas veces tiene que ver con... Una pregunta que me hacen muchas veces sobre si alguna vez he tenido algún problema con algún güey que si no me ha respondido o algo. Siempre respondo que cuando voy en la calle y veo un grupo de gente y veo de estos ocho personas que una no me pela, pero los otros siete sí. Pues yo, ¿para qué voy a la que no me pela si tiene cosas más importantes que hacer? Entonces voy con los que están echando desmadre conmigo y ya les pregunto cosas. ¿Por qué? Porque no es a fuerza que me, que, que, que me tengan que hacer buena cara, porque a lo mejor está que se los lleva la chingada, a lo mejor tienen un familiar enfermo, a lo mejor no les está yendo bien en la vida, lo que sea. Entonces uno trata de respetar hasta cierto punto para que exista una interacción. Pero el escorpión dorado también es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de las cosas que, que, que te molestan y que te incomodan. Y obviamente Pedrito se puso de pechito ya estando ahí e inclusive porque yo soy un dios muy humilde y muy buen pedo, ni siquiera me metí con una cosa que tenga que ver con algo más personal, con, con alguna actitud o alguna cosa que, que no sea comprobable, sino puras cosas profesionales, como el hecho de que estaba de adorno y no estaba entrevistándome ni, ni estaba diciendo nada, lo demás es lo de menos pero qué cabrón que se forma un, una cosa tan viral en un programa, el programa más longevo que existe actualmente en la televisión y se convierte en algo sumamente comentado, con un personaje que Jamás te imaginarías que pudiera estar enventaneando, pero que me invita la jefa de jefas de allí de TV Azteca, y ahí voy, me paro, todo el mundo se ríe, y el que se enoja, pierde, y adivina quién se enojó. ¿Y quién perdió? No más preguntas, señor juez, ¿quién sigue? Se les pagan por jugar, entonces no tienen mucha habla. Haz de cuenta, como los entrevistadores, que les pagan por estar sentados <risa> nada más. Sí. Haz de cuenta de eso, por eso sí. luego te quieren correr, Pedrito, acuérdate, hace 15 años ya no se le está No, no me toques a Pedrito. Es que le estoy dando consejos. Adelante, te escuchamos. Es el Alessandro el italiano sí, claro, claro. San Luis Potosí, sí, claro. Italia, ¿no? Sí, claro. Adelante, sí, claro. Alessandro Del Piero. ¿Cómo le haces usted para hacer un sí, nada, todo, Hay un chingo de contenido, güey y adivinen que el que se cansa pierde también Es una presión que existe naturalmente hablando Acuérdense ustedes la primera vez que vieron un video de YouTube Ahora acuérdense la primera vez que admiraron o siguieron a alguien ¿Todavía hace videos ese güey? ¿O esa chava? Puta No, porque así pasa, de repente hay güeyes que despegan y les va cabrón y después les da flojera O se dedican a otra cosa Y terminan extinguiéndose Y diluyéndose en el camino Entonces, pues bueno, cada quien tiene sus motivaciones y, y es muy válido también Dedicarte a otra cosa Pero, por ejemplo, en el caso del Alex Montiel Que no sé si les he hablado de él Que está muy cabrón Pues ese güey tiene su familia Y no se puede dar el lujo de hacer esto Nada más cuando, cuando está de buenas O cuando le va bien O cuando se siente perfecto Y eso es parte de lo que vivimos todos los días, no todos los días estamos de buenas para hacer nuestro trabajo, sin embargo, la gente no te está pagando o tu trabajo no te está pagando para hacerles el favor de trabajar y no te estás pagando para que cuando estés de buenas lo hagas bien y cuando estés de malas no hay pedo, no güey así es la vida de repente, eh, eh, también en la parte digital, muchos no tuvieron ningún jefe o una estructura que los presionara y se convierte en una cosa muy libre que se puede transformar en algo que no tiene ningún control y ninguna estructura. Pero si tú eres un güey disciplinado, tienes que estar consciente de que no siempre vas a estar de buenas y no siempre las cosas te van a salir como, como tú creías. Y a pesar de eso, a pesar de que te hizo pasar un mal día un familiar o un güey desconocido, o te sientes mal físicamente o te salió mal lo que hiciste, a pesar de eso tienes que seguir adelante. Muy buena pregunta Franco Escamilla, eh, principalmente el tamaño de la extensión de mi personalidad, no, tiene que ver con, con que disfruto lo que hago, y eso, eso es lo que, eh, uno de los mensajes güey. o sea, si disfrutas lo que haces, pues no hay pedo que chingón cansarte, cansarte en algo que amas, porque al final del día terminas hecho mierda, pero con una sonrisa en la cara, ay vi esta mierda, Está pidiendo que le haga un hijo. ¿Cómo lo quieres? Espérenme. Me da pena. Ay ya, soy un penoso. Ten tu chicle. Dígame la pregunta, señor. Bueno, ahí le va. Este, de todas sus bellas más Incluyendo a mi mamá. <risa> <risa> ¡Hijo mío! ¡Hola! <risa> Soy muy mamado, disculpen. Espérenme, es un hijo que dejé aquí en San Luis. Hace mucho que no lo veo. Déjenme consentirlo, tantito Pregunta, pregúntame. Este, ¿Cuál ha sido tus cinco que más te han gustado? ¿Cuál ha sido qué? Las cinco morras que más, con las que más le ha gustado. Las cinco morras que más me han gustado. Ajá, con ay, ay. O sea, soy dios pero no perdono, güey. No me Ajá. pongas a escoger. Marta Gareda, Aislinn Derbez, Kareli Ruiz, Consuelo Duval, Consuelo Duval y tu mamá. Listo. Ay. Gracias hermano. Gracias. Va a preguntar. Adelante, partidimos. ¡Ey! ¡Es serio! Adelante con la pregunta ¿Cómo te ayuda la directora? ¡Ponte la máscara! Mira te vas a poner la máscara le vas a decir, a ver, pinches caras de mi miembro. La directora del Tecnológico de San Luis, con el poder del peluche del la... no estuche. Venga, no ya, ya te ayudo. Ven, tantito, tantito. Tantito. Mire cómo los consiente. Vas a gritar conmigo. ¡Peluche en no el estuche! Yo no quiero estuche. No, pero es el poder. Ah, okay. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! Ha sido un honor para todos ustedes tenerme aquí con todo y mi peluche en el estuche. Y vamos a gritar fuerte. Peluche en el estuche para esta pinche cámara. ¡Pelucha no en el estuche!